Al altar el Santísimo Sacramento. Querido Manuel, recibe la llave de este sagrario en el cual se adora a Cristo sacramentado. Invita a los fieles a congregarse en torno a la mesa del Señor. Vigila para que a ninguno de los comensales del divino banquete le falte el vestido rusia de la mesa Aclamemos al Cordero de Dios. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Felices hoy los que hemos sido invitados a participar de la Cena del Señor. Señor. Señor. Sí,